nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a amarnos como hermanos Sin discriminación alguna Esté siempre con todos ustedes Del Evangelio según San Lucas Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás Jesús dijo esta parábola Dos hombres subieron al templo para orar Uno era el fariseo y el otro publicano El fariseo de pie oraba así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 Les aseguro que este último volverá a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Dios nos libre de tenernos también nosotros mismos por justos y de esa cátedra de seguridad, llenos de arrogancia y soberbia, despreciar a los demás. Ese afán herido por el pecado de creerse superiores al resto. ...o del todo convertidos... ...y de ahí ser extremadamente duros en la crítica. Por eso, procuremos ante todo... ...nuestra propia conversión. Reconozcamos de la mano de la Virgen María... ...en esta imagen que nos preside hoy... ...bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe... ...que nos regale un corazón humilde... ...para preocuparnos ante todo... ...de nuestro propio campo interior... ...que nos humillemos delante de Dios